Que el poder no está solo en las instituciones, hay unos poderes fácticos que finalmente muchas veces son los que determinan las políticas públicas y los que acaban gobernando en la, en la sombra y que hay una connivencia entre las élites económicas y las élites eh, políticas que de alguna manera hay que, hay que combatir.